Bienvenidos a este vídeo cuyo título es Conceptos básicos, primera parte. En él abordaremos la definición de algunos conceptos básicos en la programación orientada a objetos. Mi nombre es Enrique Jesús Cordobés Faura y soy alumno de la asignatura Generación de Material Digital para la Enseñanza del Máster de Ingeniería Informática impartido por la UNED. Este mini vídeo es un primer vídeo que forma parte de un ejercicio práctico de esta asignatura y en él se describirán dos conceptos básicos en la Programación Orientada a Objetos, el objeto y la clase. Hablemos del concepto que le da nombre a la Programación Orientada a Objetos, el objeto. En la Programación Orientada a Objetos, los objetos son la representación de cualquier concepto o entidad que vaya a tratar el programa y que tiene un papel bien definido en el dominio del problema. Si hablamos por ejemplo de un programa de gestión de un centro educativo los objetos de información a tratar por el programa podrían ser los alumnos, los profesores, las aulas, los libros, las asignaturas, los cursos, etc. Los objetos pueden ser tangibles, como por ejemplo un ordenador. Pueden ser inmateriales, como una nota de examen. Pueden ser simples, como la página de un libro o compuestos, como un libro compuesto de páginas. Podrían ser concretos, como por ejemplo un aula, o abstractos, como por ejemplo una idea. Cada objeto tiene como propiedad principal su identidad, que lo diferencia del resto de objetos, por ejemplo, el alumno Enrique Cordobés será distinto del alumno Pedro Gómez que aunque puedan pertenecer a la misma clase de objeto de alumnos, como veremos a continuación, son objetos distintos y, por lo tanto, pueden tener un estado distinto en un momento dado. El estado de un objeto hace referencia a las características del mismo en un momento dado. El alumno Enrique Cordobés puede estar matriculado en un determinado curso y el alumno Pedro Gómez no. El estado del objeto puede ser cambiante, cambiante en el tiempo, ya que el alumno Pedro Gómez puede, en un momento determinado, matricularse en ese curso. Un alumno puede tener una nota de suspenso para una asignatura, pero esta puede cambiar a lo largo del curso. El cambio en el estado del objeto puede afectar a su comportamiento. Un alumno suspendido en la asignatura de Programación 1, por ejemplo, no podrá matricularse de la asignatura de Programación 2. El comportamiento hace referencia a la funcionalidad del objeto, acciones u operaciones que puede realizar el objeto, el qué hace el objeto, o que se puedan realizar con él, a qué responde. El comportamiento de un objeto, como veremos, dependerá de la clase a la que pertenezca, y vendrá también determinado por su estado. Un alumno no tendrá el mismo comportamiento que un profesor, y no digamos ya que un libro, aunque objetos de distinta clase pueden compartir comportamientos comunes. Tanto un profesor como un alumno pueden, por ejemplo, presentar documentación en secretaría. Pasemos ahora a hablar del concepto de clase en la programación orientada a objetos. Los objetos de información que son tratados por el programa son clasificados en clases. ...por lo que una clase es una agrupación de objetos del programa... ...en base a dos de sus aspectos. En primer lugar, sus características. Datos que describen a los objetos de esa clase... ...y que conformarán lo que en Programación Orientada a Objetos... ...denominaremos atributos de los objetos de una clase. En la clase alumnos, por ejemplo... ...algunos atributos podrían ser la fecha de nacimiento las asignaturas de las que está matriculado ese alumno, sus notas de los distintos exámenes a los que se ha presentado, etcétera. Y en segundo lugar, los agrupamos por su comportamiento, acciones que puede realizar o que se pueden realizar con los objetos de la clase. Veíamos en la transparencia anterior que estas acciones eran que hace, o a qué responde el objeto de la clase. Representa, por tanto, la funcionalidad que tendrán los objetos de esa clase. Estas funciones conformarán lo que denominamos métodos de los objetos de la clase. En la clase alumno, por ejemplo, algunos métodos o funcionalidades de los alumnos podrían ser matricularse de una asignatura, presentarse a un examen, anularse su matrícula, etcétera. La clase define de forma genérica cómo serán los objetos que pertenezcan a esa clase. Asimismo, de cada clase podrán crearse múltiples objetos, lo que llamamos instanciar. Cada objeto o instancia, aunque distinto, comparten atributos y métodos. Cada objeto tendrá valores propios asignados a sus atributos conformando su estado en un momento dado. Para terminar vamos a hacer un resumen de los dos conceptos estudiados de la programación orientada a objetos en este mini vídeo. Sería interesante que llegado a este punto intentéis parar el vídeo y escribir sobre esta transparencia un resumen de lo que hemos visto para cada concepto. Yo voy a continuar con el resumen. Lo repito, intentad parar el vídeo y realizad vosotros mismos un resumen. Hemos dado una explicación de dos conceptos importantes en la programación orientada a objetos. El objeto como representación de un concepto o entidad a tratar por el programa y que tiene como propiedad principal su identidad, que lo diferencia del resto de objetos su estado, que hace referencia a las características del mismo en un momento dado y viene determinado por los valores de sus atributos y su comportamiento, que hace referencia a la funcionalidad del objeto, las acciones a realizar con y por el objeto y que conforman sus métodos. La clase hemos visto que es una agrupación de objetos del programa en base a dos de sus aspectos, sus características y su comportamiento. La clase define de forma eh, genérica cómo serán los objetos de esa clase y determinará sus características, lo que llamamos atributos, y su comportamiento, métodos. De cada clase podrán crearse, instanciar múltiples objetos, cada uno de ellos es una instancia de la clase. Muchas gracias por la atención prestada.